hola amigos bienvenidos a este vídeo espero que estén bien vamos a ver cómo restar una foto antigua gracias a una página web que me han pasado que es gratuita voy a copiar el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo esta sería la imagen se carga aquí tengo una imagen preparada así que esta es la cargo ¿Vale? Le damos a, aquí para empezar el proceso, dependiendo de la foto puede tardar más o menos. Aquí lo tenemos, vean que el cambio es sorprendente, se aprecia mucho más detallado y, y nítido todo. Para descargar, ya saben, download y se descarga. Fijaros qué calidad. Bueno, pues nada más, un saludo, que tengan un buen día, chao, chao.